Vamos directamente a Nerea y Aldo Don Antuoni. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Está... acá estamos bien, por suerte. Me alegro. Me alegro, Don Aldo, y estamos ansiosos por escuchar la historia de esos primeros años y de la alegría que tenía usted cuando tomaron el tren desde Salerno para ir hasta Génova a tomar el barco. Sí, le... La alegría viene porque allá realmente estaba, estaba terminando la guerra, pero había quedado todo bastante mal. Y falta de comida, falta de trabajo, falta de todo. Eh, volviendo, o sea, haciendo lo, lo que le voy a decir más adelante, o sea, años después, me contaban mis hermanos que cuando contrataban a un obrero... Eh, por 15 horas de trabajo diaria, les pagaban con 5 kilos de maíz. Entonces ellos lo molían y hacían polenta o pan, cocido en los hornos. Eso la verdad que el primer día se podía comer, el segundo mojándolo y el tercero ya <risa> directamente... Un poco duro. <risa> no, se podía, no se podía comer, estaba muy duro, sí. Y bueno, pero no había otro otra manera. La gente tenía que ir, salir a trabajar y hacer algo. Y, y bueno, este a mí me tocó la suerte de poder venir a la Argentina. Que eso es mucha suerte. Yo la considero... Es una, cómo le dijera, eh, un, un privilegio. privilegio de venir para acá. Y bueno, llegamos acá y me, a mí me, me mandaron a una tía que tengo allá en Tenía, perdón. Usted, usted usted llegó acá el 16 de abril de 1951, según dice la nota. Correcto. Y fue a ver, en, fue a los lo en, en el barco Provence. Provence, exactamente, con un hermano mayor. Una hermana, sí. Una hermana. Bueno, y llegó acá y fue abragado. Sí, y estuvimos ahí en la casa de una tía mía que había sido una hermana de mi padre de un primer matrimonio que él había tenido. Pero bueno, yo no entendía esas cosas, en él. después las vine a entender. Claro. La, no, las vine a entender después. Yo sé, no yo sé que la tía por ahí de vez en cuando repartía algún Y bueno, pero es que la gente antes era, era muy estricta. Así que. ¿Y ahí que, que, que bueno, se, que se que puso a hacer, Aldo? No, nada. A la escuela, nada más. A iba. la escuela. Y ayudarle en algún trabajo ahí, que se yo a lavar los platos. Claro. O se, a barrer el piso. O alguna cosa de esa muy liviana. Pero, pero, no sé si ustedes lo quieren poner o no. Ya está, ya lo pusimos. Ya usted fue, lo, fue, fue creciendo y qué pasó. Y a los quince días, veinte días de estar embragados nosotros porque no. mi padre no había sacado el puerto y él se fue a vivir a una casa en, en, ahí en Ciudadela, en Buenos Aires, una casa de un amigo de ellos. Pero no había lugar para todo, entonces me mandaron con la tía y él se quedó ahí. Y a los quince días, más o menos... Sí, dígame, a los 15 días, ¿qué pasó? No le oigo. Nos llegó ah. un telegrama sí. que decía Don José, que era mi padre, el accidentado. Viajen con urgencia. Cuando fuimos a verlo, ¿para qué le cuento? Estaba muerto dentro de un cajón. Había tenido un accidente, no sé cómo, con un tren. Él iba al trabajo a las 5 de la mañana. Y bueno, tocó cosas fatalidad Que por ahí Cuesta aceptarlo ¿no? Claro, ¿Usted qué edad tenía en ese momento? Y yo tenía no, no, Todavía no había cumplido ocho años Tenía siete tenía Siete y fracción Claro ¿Y qué pasó? Escuché al asilo Y pasó que Que tuve que estar con la tía y hacerle caso a ella, por lógica pero como por ella yo era medio dura y travieso no no estaba fácil de, de dominarme por decírselo no es que fuera un salvaje, pero hacía picardía claro. y me, me llevaron a un a un asilo para para para la gente, para para pibes que estaban desamparados. Claro. Una... Ahí, ahí embragados. Un asilo, sí, re... no mucho... un asilo sí, religioso. No era... Sí. No era mucha diferencia con, con allá, con el pueblo mío. ¿eh? Porque la, la monja también era muy estreita. Sí. Nos mandaban a la, a la escuela afuera. Ahí no. Ahí enseñaban religión, oraciones y demás. Nosotros íbamos a la escuela número uno. Está ya embragado, todavía existe. Y, y bueno, y así fuimos. Fue el tiempo, fue pasando, pasando, pasando. Eh, después fui a una escuela, muy buena escuela, que se llama María Cruz sí. y Manuel L. Inchausti. Una escuela de agrícola ganadera, de teoría, ...y de práctica... ...ahí aprendió el oficio... ...sí, no, no el, el, como es el, el asilo era para no estar ahí... Claro. ...directamente para no estar... ...ahí daba toda la, la, la, la polenta que no conviene ...la tuvo que comer ahí... Sí. ...daba lo mismo, le metían un hueso... ...con un poco de grasa adentro y... ...y bueno, y había que... ...y si no, también... ...que ahora eso ya no se usa... ...ni se pide a mí no sé por qué sería que andaba más ligero rápido me mandaban a pedir eh, fruta picada a la, a la verdurería y a las fruterías para llevar al, al, al asilo y cuando alguno pudiera comer así una fruta pues, no ni pensarlo en comer fruta había que comer lo que había ahí mate cocido a la mañana, mate cocido a la tarde la polenta a mediodía la polenta a la noche y ese era el manjar que teníamos nosotros. Pero nos íbamos acostumbrando. Hasta que decidí tomar por mi cuenta mi vida y me escapé de ahí, pero me agarraron dos veces. <risa> <risa> me escapamos de noche con otro amigo, dos amigos más. Y, pero no nos duró nada de la libertad. ¿Qué, ¿Qué edad tenía para ese tiempo? No, ya tenía como 10 años ya. Ah, como si fuera muy grande ah, no, Pensé que nos iba a decir 18 <risa> claro, claro, claro. Ya me podía mandar por mí mismo ¿A los cuántos años fuiste en Chausty? Y en Chauti fui más o menos A los 13, 14 años ¿Y ahí fue y ahí fue aprendiendo? ¿Y de ahí para dónde fue, Donaldo? Mire, a mí en la escuela en Chauti, Sí. Y en la escuela número uno el bullying famoso ese que hay ahora estaba antes también. Claro. A mí me decían que era un italiano que había venido a comerle la comida acá. Hmm. Decía italiano, andate otra vez, otra vez. Italiano pata sucia. ¿sí? <ríe> sí, sí. Bueno, italiano italiano pata sucia era un insulto muy muy frecuente en aquella época hacia los italianos. Claro, sí, sí, es verdad. Pero después en Inchauti, ¿cómo te decía. Y en Inchauti yo fui a esa escuela porque había un vecino mío que, que iba a esa escuela, de bragado. Pues ya me echaron, ya directamente del colegio ese, eh, digamos, del asilo, me echaron. Para decir, ¿para qué lo queremos este si, si nos trae el trastorno el problema? y problema? Y bueno, este. ¿Qué aprendiste? yo fui ahí con todo el temor del mundo estamos haciendo una entrevista de a tres, Aldo ¿eh? mire que esto es único en la radio pensando pensando este, que, que, que que ahí era igual que ya usted era igual, pero nada que ver ¿y cómo y cuándo se fue para Mendoza? eso era una familia la escuela sí. a mí lo que me decían era Tano claro pero... Y hoy, hoy por hoy, todavía tengo compañeros que hemos estado, casi bastante, todo de Paramá, uno está en Buenos Aires, otro, otro en, en, en Córdoba, otro en que me decían Tano, pero cariñosamente. ¿Cómo viniste a Mendoza? ¿Cómo? ¿Cuándo, Yo, ¿cuándo muy, estaba muy conforme con ellos, no me quería venir a la ¿Cómo viniste a Mendoza? Y a Mendoza vine porque un compañero que tenía yo ahí, eh, tenía una finca en Mar del Plata, eh, donde tenía hierbas medicinales y aromáticas, y abejas, también para hacer miel. Eh, era de un alemán. Y bueno, estuve ahí dos años. ¿En Mar del Plata? Eh, en Mar del Plata. Sí. Yo ya había trabajado, porque yo le había pedido al director... Eran tres años nomás de escuela, pero del segundo al tercer año yo le pedí que me diera trabajo porque no tenía con qué, eh, con qué realmente, con qué comprar nada. Los padres de los otros venían, que le traían cigarrillos, que les traían un chocolate, que les traían ropa, que les traían. <ríe> Yo miraba el camino cuando me tocaba a mí venía vacío, no venía nadie. ¿Qué edad de... tenía ya para ese tiempo? Y ya tenía como 13 o catorce. No, era grande ya estaba, ya estaba mayorcito, sí. Bueno, eh, y me dio trabajo, pero <coughs> previo el director. Me dice, primero me lo nuevó. Me dice, no puede porque es menor de edad, No le puedo dar trabajo. Pero le digo, por favor, señor director de mi trabajo, ¿conoce? usted <coughs> Y me, dio, y me dio el trabajo porque me dijo que había tenido mejor Se me corta la garganta. No se preocupe, es la, es la emoción, es un toque un toque de realismo que le estamos dando. Entonces, en definitiva, cuénteme, vamos a vamos a avanzar Aldo, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Cuénteme cómo llegó a Mendoza. A Mendoza me vine acá, prestado. Sí. Eh, por dos años En el año 62 El 28 de diciembre Del 62 O sea, tenía 16 llegué acá, años llegué acá, llegué, acá, llegué acá a Mendoza claro. Sí, más o menos por ahí ¿Y, ¿Y qué fue a hacer a Mendoza? Acá se trabajaba la menta Antes para exportar La menta, la hoja de menta La, menta, la, de menta. Menta. Sí. la que destilaban acá Patrón mío lo, El o se hace que trabajaba exactamente como lo regalo sí. la hoja ¿no? tenía las máquinas tenía todo y bueno y a mí me pusieron de encargado ahí a poco tiempo de llegar tenía gente tra trabajando había unas 40 personas más o menos trabajando ahí eh, y bueno este y a mí el, el alemán este y el hijo de él que estaba acá con la menta me tenían como en la casa de él. claro ¿y cómo, y cómo apareció el orégano Aldo porque acá Arturo me está no, no. haciendo señas que se le acaba el tiempo a él. claro no no por eso claro, no. cuéntenos un poquito del orégano a ver cómo llega el orégano a su vida el orégano bueno lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a trabajar con los lluvios allá sí. en Mar del Plata y acá con la menta y a mí el patrón y ya se le terminó el trabajo a la menta porque porque parece cuando bueno le tengo que explicar y decir que que cuando se vino el, el cómo es se acabó la menta bueno se, se, la menta no la trabajaron más porque no convenía trabajar ah, ahí está y, a, y él se fue él está en, bueno en Buenos Aires pero va por acá por allá por todos lados y, y bueno, este él se iba a Buenos Aires, venía cada 15 días, lo iba a buscar, iba al aeropuerto de Plumerillo, venía de vuelta, y él me prestó, cuando se fue, toda la maquinaria. La trilladora, que antes no se trillaba acá, se agarraba palo la planta de, de orégano. Pero y la, por qué, la, por, la ¿por qué se le ocurrió, por qué se le ocurrió el orégano? Y no otra Porque había empresa. acá, había un señor que trabajaba oregano ah. Y el patrón mío se lo compraba Yo, Entonces, yo le quiero, después... yo le, disculpe, disculpe, Donaldo Yo le quiero mostrar, digamos, a la audiencia Cómo se fue dando este camino Cómo las circunstancias lo fueron llevando Llegó a Bragado, hizo una escuela, después hizo otra Después la escuela agrotécnica, Después un amigo lo lleva a Mar del Plata Para hierbas, medicinales, yuyos hierba, después de ahí a, a Mendoza también trabajando para una misma gente en la menta y después de repente encontró que el orégano que ahí crecía bien le prestan las máquinas o sea como una serie de circunstancias fueron forjando un camino ahora cuéntenos Aldo en dónde está hoy, cómo está hoy todo su grupo de empresas habré dado mérito para eso porque claro, claro. Acá, en el en la, en la firma esta trabajaron alrededor de 40 personas. Actualmente, ¿cómo, ah, cómo trabajaste? Ah, y esto se fue agrandando. en el ah, caso Ese es el gran mérito, haber no, pasado No de solamente eso. en el caso mío, ¿Sí? sino en general de la gente. Entonces yo me puse de acopiador de orégano, porque ahí tenía el galpón, tenía una pista para <coughs> poderlo sellar. Tenía todo. Entonces digo, bueno, lo aproveché. Este, lo aproveché y, y empecé a... A, a, a comerciarlo. ¿Y dónde se vende el orégano? Y me fui de poco a, agrandando, agrandando. donaldo agrandando, ¿a, quién se, ¿A quién se le vende el orégano? Hoy o antes. Hoy. Y hoy le vendemos a la Virginia, le vendemos a otra, a otra firma más de, de, de, de Buenos Aires. O de sea, Córdoba, firma, firma, que, firma que lo envasan y lo venden. Sí, hay de todo. En la envasada y en la vendida... No digo de la Virginia porque la Virginia es una firma muy seria, pero hay otras por ahí que que lo que, lo, que lo Ajá. Y dígame porque... ¿cómo, cómo se cómo se hoy cuál es el grupo de, de empresas que usted está manejando con, con su hija que está allí que es este la que le está dando el, el guión pero también es abogada no Nerea. Sí, es abogada Ah, es abogada que tiene sí. su estudio Ella, ella es lo que me arregla, que me arregla lo... Los sí, entuertos yo. No, ¿Qué? tuvo varios años y le costó muchísimo Es eh, la, la, la, un esfuerzo grande eso, porque la abogacía no se estudia así nomás No, por supuesto, pero cuéntenos en qué está, cuál es la realidad de hoy, tiene campos qué tamaño, cómo es la, cómo es la realidad suya de la empresa. Antes, ah, de, de, antes de decirle nada, sí. cuando a mí el director me dio trabajo, sí. después se, se, se compadeció de mí, los tres meses habían de vacaciones. Yo trabajé los 90 días sin parar. sin parar. Todos los días, Navidad, Año Nuevo, Reyes, y lo hacía con gusto. No lo sentía. No lo tenía. Entonces dijo gente plata. Porque... Me tenía que pagar me, o sea, me lo y con eso me me fui dando vueltas en todo el año ahí porque no tenía a quien me diera ni de dónde sacar era un, un huérfano pero y ahora que ya ahora que ahora que ya no es un huérfano pobrecito cuénteme en qué en qué cuál es su actividad hoy de las empresas ¿Cuál lo ¿no? es? cuál es qué? cuál es la actividad de las empresas que ustedes manejan, las dos cosas, A tenemos ver. la producción de sí. terreno propio sí. y la copiación de terreno ajeno, claro. o, sea, o sea que cada uno reciben, ellos lo hacen por cuenta de ellos, reciben el orégano de productores y lo acopian y después lo, lo... claro nosotros, nosotros se lo compramos ahí sí. y lo vendemos al que nos va pidiendo de ahí los, los que consumen ¿no? Ahí le paso el micrófono al Arturo Curátola, Donaldo Donaldo que, sí. que tiene una ahora, pregunta. Espere, espere, que tiene una pregunta, Aldo, una cosita. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Usted Porque dice, ¿cómo llegué a esto? ¿Qué le diría a los jóvenes y le diría a la audiencia? Trabajar todos los días, si es posible, y tratar de... Y con eso se va haciendo, usted sabe el versito ese de... Que dice: Hoy tendrás un peso, mañana tendrás 10, y sin darte cuenta llegarás a 100. Eso es lo que hice yo. Llega a 100. Ahora, no es por lo que quiera agrandar ni nada por el estilo, pero tenemos más o menos cerca de 800 hectáreas acá. De bien, bien, bien, ido, bien, bien, bien, bien. Hemos ido comprando. Y la hija y el hijo son los que ahora hacen todo el manejo de eso. Que tiene bastante trabajo, bastante problema, como toda empresa no es, vamos a decir que es una empresa grandiosa, pero hay mucha gente que gracias a Dios nosotros le podemos pagar están viviendo de de, de bueno de, de la producción de acá en la zona Bien. Bueno, yo le agradezco muchísimo, gracias. Aldo gracias, la gracias. verdad que tenía razón en estar alegre en venir a la Argentina también le agradezco a Nerea Don Antuoni, eh, los felicito a ambos por, por el trabajo que realizan y también al hermano de Nerea, y también les digo a nuestros oyentes que Donaldo Don Antuoni es llamado el rey del orégano. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias. No, gracias, no, no, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Ejemplar, ejemplar, ejemplar. Gracias. No gracias. me he puesto la corona todavía. Le todavía quiero. no. Bueno, <risa> gracias. Vamos al corte.